¿Quién es ¿Tiene varios en su sobra? Me para el tenis. Ese era mío, esos ten esos ten eso tenis. Eso tenis era mío, wey. Aquí te meten, te están no. Fuiste agarrado robando en esta comunidad. No. No, yo no. ¿Dónde, ¿Dónde se metió él? ¿Y se le mandó a ustedes? Yo. ¿De dónde tú eres? De aquí, de Macorís. ¿Y entonces qué tú hacías para esta zona? ¿Qué tú hacías para acá? De, de pa acá, eh. ¿Pero de acá? Ajá. ¿Y tú lo estabas robando? No. Tú lo estabas robando. ¿Él eso yo a matar. le robó a usted, caballero? Sí, me dejó de nuevo. De canto, me robó todo en mi casa hace tres noches. ¿Hace tres noches? Y en el barrio se es sobra. Me robamos para el tenis. eran míos esos tenis. Esos tenis eran míos, wey. ¿A qué te dando estos mensajes? ¿Cómo se Fuiste agarrado robando en esta comunidad. Yo sí. no. Sí. ¿Dónde, dónde se metió él? Ahí, Oye, sí el robo. ¿Y se le mandó garacuco. a ustedes? <sh Clark convert _tans> Mira, vale, vale, vale. Ay, por ayúdame. ¿De dónde tú eres? De aquí, de Macorís. ¿Y entonces qué tú hacías para esta zona? ¿Qué tú hacías para acá? De acá, eh. ¿Pero de acá? ¿Y tú no estabas robando? No. Tú le estabas robando. a le robó a usted, caballero? me dejó de nuevo. De casa, me robó todo en mi casa hace tres noches. ¿Hace tres noches?